Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno queridos, hoy tenemos dos noticias, dos novedades Aquí en el super test, cambio de balance en los mapas parte 2, parte 2 bien En el día de hoy introducimos un nuevo de conjunto de cambios para los mapas de Campinovka, O sea, Procoropka, Acantilado y Ruinberg Acá están las fotitos básicamente de los mapas eh, Prokoropka, este es el mapa Cuando salís de la zona sur eh, Por lo general, los casas se ponen aquí Los tedes se ponen aquí, digamos Van avanzando Algunos eh, pesados también a veces van aquí Algunos terreteros van aquí Otros terreteros van acá Depende también mucho de la, del tanque que lleves Cuando salís de la zona norte eh, Los... Cazatanques se ponen acá, algunos se ponen aquí atrás, eh, otros van acá, los medianos, otros van por acá, otros se quedan, a veces en otras partidas se quedan todos campeando el equipo completo acá. Que se, que depende mucho, las aleatorias son muy locas y muy raras. Hundimos un poco el terreno en la colina, o sea, donde está uno, eh, para ayudar a los vehículos a retroceder y cubrirse en caso de que los detecten en los arbustos. Ok, ok, ok Claro, para tener más eh, cobertura, digamos Hundimos un poco el terreno en el pantano también Para crear un área segura de los disparos provenientes de la colina del lado del camino uh, okay. ok Bueno, después Ruinberg Este mapa pequeño, podríamos decir bueno, eh, Ruinberg, agregamos un mirador para el equipo norte. Pequeño en realidad, en la zona de los pesados. Es que no, no, en realidad no es pequeño. Es que es muy focalizado. Tenés sectores de, de, mucho, de mucho lío y otros no tanto. Porque no, no es tan pasillero ponerle. Acá la zona de los medios. Acá que se castigan los medios y los ligeros van por acá. Los TDs se ponen acá atrás en este caminito o de acá. Eh, algunos TDs se ponen acá para ver si pueden pintar alguno que pase por acá. Uh, los pesados se castigan siempre acá En este círculo de acá A veces de acá también se tiran acá eh, Algunos medios o ligeros se van a meter acá Otros llegan y se meten acá en 8.1 eh, Es que tiene tiro para <risa> todos lados eh, Algunos cazas también se ponen acá Para tener tiro acá Donde está 2 Bueno, es, es, un, es un mapa donde hay mucho, muchos lugares Así micro lugares de, Para darse unos buenos tiracos Agregamos un mirador para el equipo norte No replica la posición de tiro de 8.2 O sea, esta de acá Pero da posiciones que el equipo norte Puede utilizar para disparar a los pasajes del mirador de 8.2 eh, Es decir, los pasajes de visión de 8.2 es esto Porque cuando vos te metes acá, tenés tiro acá A toda esta parte de acá, digamos De hecho, a veces cuando estás acá o cuando estás acá Te castigan de acá eh, ok, o sea que te dice que tenés una abertura acá en uno para poder disparar acá Bueno, ok Achicamos algunas ruinas para crear nuevas posiciones de tiro Achicamos un poco el montículo y removimos el hueco que se encontraba cerca Todavía es posible luchar ocultando el chasis con un vehículo de perfil bajo Pero ya no se puede ocultar el vehículo complete Um, ok, bueno, son re re rebalanceados, así nos explica Warramin cómo rebalancea sus mapas acantilado movimos un poco las posiciones iniciales de ambos equipos, aviso que esto está lo, lo posteó Warramin oficial War of Tanks um, por las dudas para citar la fuente, acantilado este es el que más mapa este mapa es el que más tocaron, mejor dicho Movimos un poco las posiciones iniciales de ambos equipos para balancear el tiempo necesario para alcanzar las posiciones claves. Movimos un poco las casas para formar posiciones que permiten ayudar a los aliados que trepen al terreno alto. Mm. Okay. Reducimos el tamaño del acantilado para balancear el tiempo que toman a los equipos alcanzar el terreno alto será esta parte de 4, 8, por ahí agregamos una posición para contrarrestar a los enemigos que tomen el terreno alto a comparación de la prueba anterior disminuimos la altura de la colina acá de Ok. y eh, aumentamos la depresión en el suelo para jugar más cómodamente removimos una pequeña piedra que no tenía valor movimos una roca grande e incrementamos su tamaño para formar una cobertura de los enemigos que se mueven cerca del agua Ajustamos la forma de los acantilados Para balancear el tiempo que toma Los equipos llegar allí y tomar cobertura Y creamos una posición para el equipo norte El equipo norte es el que sale Desde acá, donde está el 1 y 2 por ahí eh, Para que pueda optar posiciones de tiro En caso de que pasen por detrás Del faro eh, Ok Como siempre recuerden que todos los cambios no son definitivos Y pueden participar por un estilo 2D Y bla bla bla bla bla bla, bla, bla, bla. Eh... que dice que bueno puedan mejorar los mapas pero quizás aún no se dan cuenta que necesitan que necesita la gente en general necesitamos que hagan trizas los tanques que tanto cuesta sacar y aprender a usar que también mejoren la calidad de los jugadores por equipo quizás no sé y what responde y qué es lo que utilizas para saber que el enemigo tiene mejores jugadores Marco una modificación de tercero que utiliza un cálculo de otro tercero para medir la habilidad de los jugadores en base a dicha fórmula bueno eh, y lo segundo es La segunda noticia Es actualización de la política de juego limpio Los tramposos quedan expulsados War of Tanks Ha sido un juego abierto a modificaciones Que van en línea con nuestra política de juego limpio Por esa razón seguimos tomando medidas Contra trucos y software no deseado Y dañino que manipule el juego Y otorgue ventajas injustas a quienes lo usan O sea los hacks, o sea los mods ilegales Queremos que quede claro de una vez por todas que tenemos tolerancia cero con las trampas y los trucos. Garantizar el juego limpio siempre será una de nuestras principales prioridades. Y si ustedes no cuidan su juego, macho. Y haremos todo lo posible para mantener la atmósfera de juego tan justa como sea posible. Ok, eh, hoy, hemos dado, hoy hemos dado otro paso en esta dirección Y llevamos a cabo una oleada de expulsiones masiva Contra los tramposos en esta oleada Hemos penalizado 491 cuentas de la región de las Américas Es un montón O sea que cuando vos veías algo raro No es que te lo imaginabas Existía, acá te lo están diciendo Casi 500 cuentas usando mods, eh, mods ilegales y hacks El aim, vos ¿Cómo puede ser que me pegue un tiro? Bueno, ahí está Esto lo explica 340 de estas cuentas recibieron su primera advertencia Y a otras 151 Las hemos expulsado permanentemente eh, ok sí, igual se van a crear esta cuenta, supongo Luego de esta oleada de expulsiones Llevaremos a cabo algunas más Así que no se olviden de visitar el portal de mods Para descubrir todos los mods verificados Y los mods más nuevos para World of Tanks El Mod Hub es el sitio más seguro Para descargar varios mods para World of Tanks Sin tener que preocuparse por si están violando La política de juego eh, limpio o no Juguemos sin hacer trampa y disfrutemos del juego de forma responsable. Es un montón, chicos. 491 cuentas usando hacks es un montón. Piensen que antes de la cuarentena, a veces en Sudamérica éramos, éramos mil. O sea, suponiendo que estas 491 cuentas son de las Américas en general, pero suponiendo que sean solamente de Sudamérica, el 50% del servidor usaba mods ilegales. Es que me parece que la política de juego limpio realmente no está funcionando. Hace mucho tiempo que no funciona, hace mucho tiempo que dejó de funcionar, si en algún momento funcionó. Uh, realmente me parece que tendrían que tomar medidas más drásticas y tratar de alguna forma controlar estas cuestiones. Y tal vez aporto, porque está bueno, digamos, una cosa es criticar. De manera constructiva y otra cosa también es Además aportar algo A mí me gusta aportar algo, decir bueno en este caso Entonces, perfecto, me parece bien Esto que están haciendo de limpiar Pero, ¿por qué no hacen algo Más drástico y por qué no ponen como en algunos juegos También existe la eh, Digamos cuando vos arrancás un juego Iniciás un juego, ya sea en el lancher o donde sea En el lanzador eh, Esperás unos 10, 15 20 segundos incluso Y puede que Tengas que esperar porque hay como un, un limpiador en el cual verificas si tenés hacks o no. Entonces como un verificador antes de lanzar el juego. Creo que en Heroes and Generals eh, es un juego que antes de empezar tardás unos 20 segundos más en arrancar porque verifica todas tus carpetas a ver si tenés un mod ilegal, porque no instalan algo de eso, yo creo que no sería muy complicado y por lo menos estarían demostrando a la comunidad que realmente quieren eliminar los mods ilegales y los hacks, lamentablemente el juego hace mucho tiempo que está embebido en esta cuestión y, y digamos, me parece injusto para, para nosotros, para la comunidad que juega de manera limpia, tener que eh, comerse que a veces digan que este es un juego que está lleno de de chiteros y demás Y de hackers No está bueno No está bueno La verdad que no Que le baja la Le baja muchos puntos al juego en sí Y yo creo que Wargaming y War of tanks En este caso, en este sentido Tienen mucho más que perder Que eh, de ganar Si no instalan un, un verificador, un lanzador, algo que pueda verificar en cada, no te digo en cada partida, pero sí antes de que vos lo arranques Que verifique si tenés que te haga esperar un poquito más. Y que verifique. O que por lo menos si lo tiene instalado. Porque tal vez yo no lo sé. Y lo tiene instalado. Eh, bueno. Que, que lo diga. Bueno. Verificando si, eh, el uso de mods ilegales Hay una barrita de carga. ¡puc! Y listo. Yo sé que eso cuesta recursos. Que cuesta dinero. Pero es para el bien del juego. Es para el bien de la comunidad. Es un... De ahí. Creo que ahí. Puedes empezar a sentar las bases. Para que el juego vuelva a crecer. Pero es que si no empiezas a hacer esto. Y sabes que tenés... 500 cuentas solo en las Américas, solo en Américas, eh, y, y estas son las que descubrieron, ¿no? puede que haya muchas más por ahí, es una pena, la verdad que la política de Juego Limpio, a mí en lo personal, hablo por mí, hablo por Nando Capo, hablo por mí mismo, y creo que no es una buena política la de Juego Limpio, no me parece que sea del todo del todo efectiva a eso hoy no creo que sea efectiva lo que, el, el, las medidas que toman no son efectivas porque no son preventivas no son preventivas vos ya estás acá eh, cuando el chabón ya está ya la usó ya sacó los beneficios que tenía que sacar y le das una advertencia bien entonces eh, y 151 ya que ya los habían advertido antes y la siguieron usando eh, no sé, me parece que tendrían que ser más duros que tendrían que ser más eh, repito, más efectivos y tendrían que prevenir el uso de este tipo de mods pero bueno, porque después lo terminan usando en, eh, en clan wars, lo terminan usando en escaramuzas lo terminan usando en aleatorias lo terminan usando en todos lados y los que pierden somos todos incluidos ustedes nosotros los de Wargaming, los jugadores todos, todos perdemos con los mods ilegales chicos, es así, acá nadie se ve beneficiado con eso, pero bueno amigos, no lo quiero hacer más largo, es mi humilde opinión, déjenme sus comentarios, ¿Qué opinan ustedes, si el juego está, si ustedes lo ven así si está lleno de cheaters, de hackers o no o nada que ver, O es una opinión eh, que tiene la gente algunos que opinan eso y, y bueno yo realmente no creo que el juego esté lleno de, de, de hackers, realmente no lo veo así eh, sí, veo que hay muy buenos jugadores y que a veces uno de bronca dice: No, pero este tiene algo. Y bueno, a veces puede que sí y a veces puede que no. Pero, pero creo que es responsabilidad de Wargaming eh, hacer que esto se cumpla y, y realmente dar un golpe a la mesa y decir: Bueno, eh, loco, o sea, vamos a poner las cosas en claro. Realmente somos duros con estos. ¿Entendés? Porque si no, el juego es el que se perjudica. Es que terminamos, como repito, terminamos perdiendo todos, chicos Es así, lamentablemente eh, El juego es el que queda mal a la vista de todo el mundo Y después, no sé, cada vez somos Menos los jugadores, aunque ahora Estamos bastante bien de jugadores Y eso me alegra mucho Pero realmente era triste antes tener que ver No sé, a las 10 de la noche, ver mil personas 1200 personas en esa Era una pena, cuando podríamos ser 3000 o 4000 Como ahora pero bueno amigos, eh, gracias, gracias por estar del otro lado, cuídense mucho, abajo les dejo el link del grupo de Whatsapp aviso también y quiero recalcar que el, el reclutamiento al clan digamos, está limitado no es que está cerrado, está limitado a análisis por parte mía y por parte de los oficiales de combate, que de la cúpula del clan podríamos decirlo así, quien yo obviamente comando pero eh, quiero dejar en claro eso, no es que van a poder entrar todos como antes. A partir de ahora nos quedan muchos menos lugares. Creo que quedan algo así como 30 lugares más o menos. Con lo cual esos 30 lugares quiero que se aprovechen bien. Entonces eh, no va a poder ingresar todo el mundo. A partir de ahora vamos a poner ciertos requisitos para ingresar. Eh, que bueno, seguramente lo vamos a ir diciendo con el, con el tiempo. Pero va a tener con va a tener que ver con el tema de la jugabilidad. Con tener cierta puntuación, con tener ciertos tanques, con tener cierta, eh, ciertos mmm, niveles de juego ya. Para ir creciendo un poquito más. Porque la gente ya la tenemos, digamos. La base la tenemos. Estaría bueno eso. Gracias chicos. Nos vemos en la próxima. Chau chau.